bien estamos de vuelta aquí en el toque del mediodía el reloj marca las 12.21 de este miércoles 3 de febrero del año 2021 y bueno es el momento de darle los buenos días a nuestro compañero el ingeniero César Fernández con su habitual segmento las cosas del César que va a estar súper interesante también está Roberto por ahí muy buenos días yeah, buen, día. No buen día buen día César estamos aquí en hasta atrás México, haciendo tu lectura especial de hacer el Caribe y, y gracias a Dios esta tecnología que ha llegado para brindarnos facilidad de poder seguir trabajando, principalmente en los medios de comunicación y no detener Así veo que César también eh, hoy no está en la oficina y también puede conectarse de cualquier parte del mundo y cualquier parte de, eh, donde esté ahora mismo. César, bienvenido. No se escucha? Sí, sí, ¿te he escuchado? Sí. <risa> Pero parece que es el problema. Sí. Estoy, nosotros eh, estamos en el este, del estoy, eh, y bueno, este casualmente este, tenemos a la, la caldeza de biches más adelante. Eh, ah, esa es mi amiga, esa es mi amiga sí, personal. Sí, sí. Y nosotros estamos está? aquí rodeados del de océano Atlántico, en las playas de Mazatlán. Y contento del invicto que, que tiene la República Dominicana. Porque ya, ya, no, ya, ya están representando a toda la República Dominicana, el equipo que está en la Serie del Caribe, así que hay que desearle más suerte y felicidades. Ya estamos en la semifinal, porque es algo muy importante. Sí, eh, César, vamos a entrar inmediatamente con tu segmento, pero hay una pregunta que, que, que estoy inquieto por hacértela. ¿Qué, ¿Cuál es el movimiento que la Fuerza del Pueblo y el doctor Luis Fernández están eh, programando con el tema de que la Junta eh, ha dicho que eh, la Fuerza del Pueblo no llegó al porcentaje eh, requerido para ser un partido mayoritario? Esto significa. Eh, muchas cosas para el 2024 la principal es que van a tener un presupuesto sumamente pírrico, vamos a decir, para poder llevar unas elecciones presidenciales eh, cuéntanos sobre eso antes de entrar con tu tema Normalmente bueno, ese era el tema que teníamos para hoy, ya lo habíamos consensuado sí. con el equipo y de verdad que eh, hay mucha confusión eh, con, con la decisión de la Junta Central Electoral, porque ¿de qué se trata? Eh, eh, siempre nosotros tratamos de que la cosa que estén en contexto. La Ley de Partidos Políticos, que es la Ley 3318, eh, tiene un vacío. Habla de cuál es el umbral que tiene, los que tiene la Junta para asignar los recursos, dice que del 5% en adelante, o sea, del 5% de votos obtenidos eh, en las elecciones, es un, se le asignará el 80% de los recursos, entre el 1% y el 5%, el 12% y el 8% restante de los recursos eh, este, al resto de los partidos. ¿Qué ocurre? Esta ley, que es en la cual está basada la decisión de la Junta Central Electoral, esta ley no dice el método, no lo explica. O sea, no le dice, solamente le dice que se... Haga referencia a la última elección que ocurre. La Junta, en, en el método que, que decidió, eh, como pudo haber decidido otro, incluyó inclusive las elecciones municipales. Y lo que ha hecho es un promedio de todas las elecciones eh, que ocurrieron en el año 2020. Entonces, eso perjudica no solamente la fuerza del pueblo, porque si obtuvimos el 5.69% ...en las elecciones presidenciales... ...y no así en las otras elecciones... ...el promedio, por eso es que nos saca... ...de partido, ser partido mayoritario... ...pero afecta a 23 partidos políticos... ...23 partidos, no solamente la fuerza del pueblo... ...entonces, si la ley... Eh, ...la 3318 no tiene la claridad ...sí si lo tiene, tiene este, la Constitución de la República Dominicana... ...en el artículo 74, en el inciso 4 que dice que cuando un poder del Estado, en este caso el poder electoral, eh, va a tomar una decisión sobre una ley que no, que no está clara cómo aplicarse, siempre, siempre debe aplicarse en beneficio del sujeto de derecho. Estamos hablando de las garantías fundamentales. Es decir, que la Junta tiene que proteger, en este caso, a los partidos políticos que son parte de la Constitución de la República. Entonces, eh, está bastante claro que la decisión que pudo haber sido de la forma que lo tomaron o contraria, eh, la forma que lo tomaron no tiene la base constitucional que nosotros estamos exigiendo. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la fuerza del pueblo? Bueno, ya el viernes pasado solicitamos una medida de revisión, explicamos diferentes argumentos este, a este honorable tribunal, eh, a la Junta Central Electoral, y le... Solicitamos que revisaran la medida. Estamos esperando el plazo de los cinco días que otorga la ley máximo para que ellos convoquen el pleno y este acojan eh, nuestra solicitud de revisión. Tenemos la seguridad la plenitud de que este este honorable. Este pero se frisó. Sí, pero sí tenemos... Se, un problema, se frizó pero, Lima. Sí. Eh, tenemos un problema ahí con la conexión de, de nuestro amigo César Fernández que está en el este del país. Realmente... Bueno, ya, ya lo César, tenemos. César. Sí. sí, se frisó un poco la, el internet. Mm. Eh, sí, César. Sí, Lima. Eh, bueno, perfecto. Entonces decía que estamos nosotros eh, esperanzados y confiados en, la, en que esta revisión será vista como favorable eh, por los magistrados de la Junta de Central Electoral en vista de que tenemos la razón no solamente nosotros, la fuerza del pueblo sino 22 otros partidos políticos que estamos haciendo esta solicitud y no se trata y quiero establecer bien claro Robert Marigley y a todos los amigos que nos ven a través de, de este importante programa de, de esta sección ya que ustedes han logrado que sea una costumbre no es un asunto del dinero. El problema de la fuerza del pueblo no es que nos den más o nos den menos dinero. Porque lo obtenido por la fuerza del pueblo al día de hoy ha sido sin recursos. No obtuvimos un centavo para ir a las elecciones del año pasado eh, del, del Estado. No tuvimos financiamiento público. Y recordemos que hubo un candidato, en ese momento candidato al gobierno, que con más de 125 mil millones de pesos que se gastaron. En esa candidatura no fue posible ganar las elecciones. Entonces no es un problema de dinero, es un problema de que es legítimo que obtuvimos la mayoría eh, partidaria con el 5.69 de las elecciones presidenciales. Y recordar que desde 1998 al 2016, antes que tuviéramos ley de partido, siempre, siempre fue la elección presidencial el referente. Mas, eh, no así ha ocurrido ahora. Y Pero eh, también que, que la, de, Finalmente es, es, es, para, es, es, es, Que la fuerza del pueblo No se opone A que un partido que obtuviera Más del 5% A nivel congresual sea reconocido O asimismo sí a nivel Municipal, no nos oponemos Todo lo contrario, que sean bienvenidos A ser partidos mayoritarios Te tengo varias sí, preguntas es Ahí tenemos Ándale. De los, antes de reloj, déjame yo uh -huh. puntualizarse de la CESA porque le hice mención del tema del dinero. Es verdad que no se necesita el dinero, pero César, tú eres un político con mucha experiencia sí. y nosotros tenemos muchos años viendo elecciones en República Dominicana. Realmente hay una variable dentro de la fórmula para tú poder lograr y cristalizar tus aspiraciones a ser presidente de la República o de cualquier país. Está el tema del dinero. Sí. Fíjate cómo Estados Unidos los candidatos tienen opción o a recaudar fondos ¿eh? o hacer actividades para recaudar fondos porque obviamente se lleva mucho dinero una campaña política, no solamente por el tema de los votos, sino porque tú tienes que colocar publicidad, eh, materiales impresos, movimientos de personas. vea, o sea, una logística de mucho dinero y no es lo mismo recibir 30 millones de pesos como partido minoritario que recibir eh, 200, 300 millones de pesos. Como un, partido, como un partido mayoritario. Obviamente, el dinero juega un papel sumamente importante para cualquier aspiración. Y otro punto es esa que ayer hablaba con nuestro compañero Dironet eh, sobre el tema de los porcentajes. Si bien es cierto que la ley no prevé o no tiene, o tiene ese vacío, la ley es de partidos, hay que ver el tema de los porcentajes. No lo mismo 4.5 que el 5%. Porque el 0.5 significa una cantidad de votos X. Y recuérdate que nuestra, nuestra Constitución dice que para tú ser presidente tiene que obtener el 50% no 50 de los votos más un voto. Es decir que tú puedes ganar con un 0.001% porque es un voto. Y ahí mismo, por ejemplo, vemos que el, PR, el PLD, el PRM sacaron sobre, lo, sobre el millón de votos. Vemos la fuerza del pueblo con 233 mil. Tú me dirás, y yo entiendo, la verdad, un partido nuevo, pero también recordemos un poquito de historia prácticamente contemporánea, o como decimos ahora nosotros los jóvenes, un TBT, de que Leonel declinó sus aspiraciones de candidaturas presidenciales por convicción de que él tenía que darle paso a otro candidato, en este caso a Danilo Medina. Pero, en ese momento, todo el PLD, incluyendo al doctor Leonel Fernández, dijo que tenía dos millones de firmas que apoyaban de que él continuara en la, su candidatura presidencial. Entonces, ahí hay otra viuntiva otra de que, ¿dónde están esos dos millones de firmas? Eh, ahí fue el minutos. Perfecto. Mira, con respecto al dinero a lo que me referí, no es que no era necesario el dinero. sino dije que no era imprescindible. por supuesto, tanto financiamiento público como privado. Entonces, eh, la fuerza del pueblo, todo lo que realizamos, eh, lo pudimos hacer en torno a financiamiento público. Cuando el presidente le da paso a, al presidente Danilo Medina en el 2012, como debía hacer de manera democrática dentro de su propio partido, teníamos dos millones de firmas. Y recordemos que en octubre 9 del 2019 en la primaria del PLD, aún con el gran fraude que realizara en contra del presidente Fernández, y todos nosotros, obtuvimos no un millón de votos, un millón de votos, pero acuérdate que estábamos dentro del PLD. En ese millón de votos, la mayoría de los compañeros eran PLDistas, o son PLDistas todavía. Y en apenas un año no ha, no ha, no ha ocurrido la migración completa. De hecho, nosotros que que somos un secretario de propaganda del partido, que recorrimos al país varias veces, en la campaña la gente todavía creía en algunos lugares que Leonel era candidato del PLD y que, que creían que votando por Gonzalo, votaban por Leonel, por el nivel de confusión que había, por, por el corto tiempo, como tú muy bien señalas, y corto tiempo, que difundir, que teníamos un nuevo partido, que teníamos un nuevo color, y que recuerda que nos hicieron tanta trampa, que estuvimos en la casilla 18, nos pasaron a la 15 y luego volvimos a las 18. De tanta trampa, todo eso fue confusión que no ayudó a que obtuviéramos más votos. Ahora bien, la ley es bastante clara. Si usted tiene más del 5% en un nivel de votación, usted es partido mayoritario. La ley no dice en ningún lugar que hay que hacer sumatorio. No lo dice, eso lo hemos buscado, nuestro hogar lo han buscado, no lo está, es simple. La ley tiene apenas eh, cuatro o cinco incisos, no más de ahí. Es decir que está, nuestra lucha está bastante bien definida en el sentido de que logramos lo obtenido. Y tú tienes razón, un voto eh, significa este, la diferencia en las elecciones. Pero en este caso, en este caso no estamos hablando de un voto, estamos hablando de que estamos un, prácticamente un punto por encima de los requeridos por la ley. Y eso es lo único que la fuerza del pueblo está solicitando que se reconozca lo que es nuestro. No estamos pidiendo que nos claro, regalen nada. Claro, eso sería, eso sería eh, bastante favorable para las aspiraciones para 2024 y ojalá que sea así porque eh, sería eh, un en este momento sería un cuadro muy interesante ver tres partidos mayoritarios en vez de dos y, y ahí ver, eh, la, el pueblo tendría la opción de no solamente Pero decir no, voy a votar por el menos malo, no, sino votar por, por, quizás, en el caso de, de, de los seguidores del doctor León Fernández, tener la opción de votar por Leónel Fernández, si entra a un partido mayoritario. Porque recuerda que si se queda como partido minoritario, será muy difícil, muy difícil y cuesta arriba las aspiraciones presidenciales del doctor Leónel en, Fernández en, en cara a 2024. Yo voy un poquito más allá de, de, de las aspiraciones particulares de la Fuerza del Pueblo, ...de que si somos opción... ...si no seremos opción al 24... ...yo veo como un atentado... ...al sistema de partidos políticos... ...en la República Dominicana... ...debilitar a 23 partidos... ...que tendrían precariedades financieras... ...de cara al futuro... ...en lo que es formación política... ...en lo que es la, mantener su estructura... Eh, ...es debilitar el sistema de partidos políticos... ...más aún... ...el Presidente de la República ha solicitado... ...que de los 1.200 millones que están asignados al presupuesto, que recordemos que el presupuesto es una ley que está aprobada, que de esos 1.200 millones se ha reducido al 50% para con ese 50% iniciar la construcción de una universidad en el municipio de Santo Domingo. Este. creo que es injusta esta solicitud en el sentido de que lo primero es que ahora mismo no sabemos cuándo volveremos a las clases presenciales quizás en dos años podrá los estudiantes estar de nuevo en las aulas eso es lo primero y lo segundo eh, construir una universidad hay que planificarlo, hay que ver dónde estarán los profesores cuáles son los estudiantes cuáles son las materias que se van a dar etcétera eh, no, no puede ser que sencillamente elimines eso si tú me dices, bueno, vamos a, a cortar el, la inversión en los partidos políticos para un tema del COVID quizás yo te lo aplaudo pero no para construir una universidad que, que ahora mismo la sede central de la UAS la está, está cumpliendo esa necesidad. No estoy diciendo con esto que estamos opuestos a que se construya, no. Porque estamos solicitando que quizás no es el momento más prudente de hacerlo. César, tú sabes que honestamente a la fuerza del pueblo hay que reconocerle los logros que ha alcanzado el, en el sistema político por el poco tiempo que tiene tiene unos nueve senadores en el congreso tiene su representante en el consejo nacional de la magistratura por ser la segunda fuerza sin embargo está la percepción de que no se ha reconocido las luchas por ejemplo ese partido surgió por un supuesto fraude, eso es lo primero, que aunque organismos internacionales hayan hecho su intervención, el pueblo tiene la percepción de que fue un simple pataleo de parte de Leonel Fernández. Lo segundo es que tú dices que no se había promediado nunca unas elecciones, entonces eso a mí me llena de preocupación. Porque me hace pensar que puede haber un, un saboteo. Entonces, de tu parte, ¿en qué te bases para decir eso y de dónde puede proceder ese accionar? Bueno, lo primero es que recordemos que nosotros denunciamos el fraude del 9 de octubre. Uh -huh. Y le hicimos más de 11 solicitudes a la a Administración de la Junta de Central Electoral sobre eh, mejoras que había que hacer al sistema de, de voto automatizado. Y no nos hicieron caso. Y dijeron exactamente eso que tú señalas, que era que estábamos pataleando uh -huh. Muy bien. Fuimos a la elección del 15 de febrero y tuvieron que suspenderla. Ellos mismos tuvieron que suspenderla. Y la OEA se pronunció de lo inmediato. Y su auditoría arrojó 21 hallazgos de deficiencias en el sistema de votación. ¿Y por qué entonces, si estaba todo bien y no hubo eh, mal manejo, no hubo fraude, por qué el 15 de marzo se votó manual? Precisamente porque el sistema no tenía la capacidad. Y más allá, dice el informe de la OEA, que hubo negligencia y falta de capacidad de gerenciar el proceso de parte de la Junta. Entonces, yo creo que ese tema está bastante claro. Y de ahí es que sale el desprendimiento y de ahí nace la fuerza del pueblo del origen de esta manipulación. Recordemos que la, ele la elección se votaba hasta las seis de la tarde, una hora más o menos, ...y se votó, hubo unos lugares que se votó hasta las 2 de la mañana... ...y eso es par, eso fue parte del fraude que se ejecutó el 9 de octubre... ...ahora bien, eh, con respecto a, a los logros de la fuerza del pueblo... ...y a lo que se está tratando de hacer ahora... Eh, ...estamos hablando de una jugada política... ...al gobierno no le interesa tener un partido fuerte de oposición... ...como sería la fuerza, o como es la fuerza del pueblo... ...como señala ya somos segunda mayoría en el Senado... ...tercera mayoría en la Cámara de Diputados y con una participación importante en los municipios. Entonces, entendiendo ellos que reduciéndonos o incluyendo para que se nos reduzca los recursos, estaríamos perdiendo fuerza política y no es así. Hemos visto que aún así, diariamente se siguen juramentando eh, ciudadanos y ciudadanas en la fuerza del pueblo, provenientes no solamente del viejo partido, vienen hasta del PRM. Fíjense cómo los compañeros del PRM están disgustados porque no los han tomado en cuenta en el gobierno. Sí. Toda esa fuerza eh, eh, que está buscando un espacio democrático de participación, lo, lo hará y lo está haciendo en la fuerza del pueblo. Bueno, nosotros damos, César, que haya un corte, porque más adelante tenemos ya en la parte final a la alcaldesa Quiro, Luz María de niches eh, agradecerte a ti el esfuerzo que... Y, y, y, y tomarnos en cuenta para este segmento las cosas de Celsa, y nada, yo espero que la próxima semana estemos juntos allá en el estudio así que bendiciones Celsa y nada, vamos, eh, la vamos a hacer de tiene ese compromiso de... De... Sí, vamos a hacer ese, ese compromiso hacerlo y luego convertir allá en Avalon y este sí, está invitado por mí, tiene una botella una botella y media de vino bueno, ver, y, luego y yo del me, programa yo vamos a usar yo espero que tú me traigas mi gorra de, de, de la serie del Caribe. Eso es lo, lo único que espero. Pero venga, mira, me la voy a quitar, esa gorra de usted, ¿eh? Porque bueno, llevamos bueno, la que... corona para allá. Vamos a hacer el compromiso con, con los amigos televidentes para hacerlo en el estudio el miércoles. Bueno, Muy César, bien. un millón eh, de gracias, eh, abrazos. Y seguimos nosotros eh, con más aquí en el toque del mediodía. Eh, vamos a pasar en breve minutos con la alcaldesa de Miches, Luz María, cariñosamente Iro, adelante estudio bueno vamos a ir a la pausa en lo que hacemos contacto con nuestra siguiente invitada